Hola a todos los lectores de Ciencia Ergozón. El día de hoy me pidieron que les hablara sobre mi artículo. Mi artículo se llama El chiste y su uso contemporáneo, un acercamiento a partir de Freud y Lacan, y está basado en el texto El chiste y su relación con el inconsciente de Sigmund Freud. Este texto es muy importante porque Lacan lo utiliza tiempo después para crear muchas cosas de su teoría, como el significado y el significante. Está en el volumen 27 de la revista Ciencia Ergozón, como ya les mencioné, y bueno, se compone de varios apartados. El primero es el sueño y el chiste, en donde le realizo una pequeña tabla que resume justamente qué es para Freud en sentido pulsional y real el sueño y qué es el chiste también. Entonces, este pues nos podrá servir un poquito para los aportes hacia el psicoanálisis. Después de esto, en el segundo capítulo, tenemos el chiste y sus actores, los cuales son tres, descúbrelos en el artículo, y... Eh, aquí también nos vamos a encontrar unos esquemas que para mí sería lo más importante de este artículo. En la página número 5 podemos ver uno que sería la figura 2 y es la representación energética de la salida de un chiste. A mí me parece que esa es la contribución más importante porque les hablo un poco de la barrera dentro de los chistes en sentido de la economía libidinal. Lo pueden consultar también. Después en el capítulo 3 eh, se encuentran las conformaciones del chiste en donde les voy a hablar de varios chistes eh, alemanes que Freud nos muestra en el texto, pasados totalmente al español, y que se pueden entender mucho mejor en este, en este pequeño artículo. Al final, en el capítulo 4, está el contexto de la comedia en la actualidad. Acá hablo mucho de los memes y de los estandoperos, que seguramente todos ustedes ya conocen. Y para finalizar... Hago un análisis prospectivo en donde coloco autores como Zizek o como Malichef, por ejemplo, que es un antropólogo filosófico, en donde puedo hablar del hombre, del chiste, por supuesto, como conformación social y política, y hacia dónde socialmente hablando iríamos con el chiste y cómo conoceríamos parte de la sociedad por medio de este, por un, una cuestión como tan inocente como el chiste. Así que los invito a leer mi artículo. Recuerden, en y Gosun Muchas gracias.